Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle denunció a través de un video enviado a este medio la agresión de la cual fue objeto por parte de un supuesto agente penitenciario. El denunciante narra como el supuesto agente, a quien identificó como Pedro, le propinó la herida con una silla. Alega el interno que la agresión se produjo porque el uniformado le ordenó que no se bañara en ese momento. ¿Por qué? Lo que está me ha Qué, yo me estaba pues, bañando, y no quiso que yo me bañara allí. Ya, pedo? ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¿Por qué fue, Grau? ¿Por qué fue, Grau? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Mira. Cállate. Mira. ¿Me, ¿Me, se me cortó. Me cortó. ¿Me? ¿Me, ¿Me, me cortó. ¿Sí, es un agente que me cortó a mí. ¿De ¿De estaba reclamándole porque me estaba bañando. Nombre, nombre y todo. Es Pedro, Es ¿Pues, es ¿Pues, Pedro? ¿Pues, Pedro. Ya, ya, ya. ya NTN, ya, ya, ya. su noticiero regional. Robinson Blanco.